La pista, la puse la pista Yo también, donde estás a ver plomo ahí, el estoy Gracias. es que Ah, <tose> ¡Vive, vive, vive! ¡Viva, viva, viva! ¡Está arriba! ¡Viva, ¡Está